Hola. Hola. ¿Ya lo logramos? Me parece finalmente. ¿Por qué estás en la playa? Te odio y te envidio mucho. Pues aquí aprovechando el Me parece muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Tú, ¿Tú qué tal? Siento que se corta un poquito tu video. Ahora ya no soy yo, yo creo que ahora eres tú por estar sí. en la playa, ya ves. Sí, el trabajo remoto no, no es completamente posible. No, tiene sus cosas, tiene sus cosas malas. Sí. Oye, pues gracias, gracias por invitarme a platicar contigo de de estos temas tan complejos que estamos viviendo recientemente como comunidad científica. Sí. Sí, pues, no sé, quería empezar tal vez platicando en para qué nos sirve la ciencia, ¿no? Porque, al parecer, el debate tiene que empezar desde ciencia 101. Porque es así, sí. como que, me, me imagino que en Hacienda o en el Congreso ven el presupuesto y dicen, bueno, ¿y es ¿y qué hacen? ¿no? ¿Y ¿Para qué no sirve? Ah, pues los quitamos, al fin no es mucho dinero. <risa> eh, sí, que además o sea, se, puede, se puede platicar sobre para qué sirve la ciencia en general, pero también porque es importante que países en desarrollo tengan inversión en ciencia y tecnología, porque queda muy clara como quizá en, en, en, en la mente colectiva, como la importancia de la ciencia como entidad, ¿no? O sea, la gente nos ve viajando al espacio y antes desarrollando vacunas, ahora ya ni siquiera. Pero, pero sí, la discusión es importante en tantos niveles y nosotros estamos en el peor de todos. Sí. Sí, y pues se pone mucho el ejemplo comparando... Con... Eh, estaban peor que nosotros en los de los sesentas, pero pues hicieron distintas inversiones, distintas políticas de largo plazo, y pues a, ahorita están invirtiendo como el 4.6 o 4.8% de su PIB en eh, investigación de de no. y desarrollo. Pues tienen todo tipo de tecnologías, ¿no? Hay que invertir más. Eh, no es cierto, Israel sí hay que invierte más, un poquito más, y pues nosotros en 2018 andábamos con el 0.3% del PIB eh, en Ciencia y Tecnología, que es menos de lo que gasta Egipto, Ruanda o Burkina Faso. <risa> Entonces, eh, es, es difícil comparar porque pues también hay muchos factores, ¿no? Pero estamos a nivel, no sé, de Chile, de Mozambique, de Nepal, de Myanmar, que todos gastamos más o menos el 0.3% del PIB en investigación de y desarrollo. Y pues como comparación, pues no sé, Estados Unidos gasta el 2.8%, Alemania el 3%, eh, Brasil el 1.2%, China, Singapur, Islandia el 2%. Y pues podríamos discutir, bueno, ¿en qué nos lo gastamos? Eh, podríamos asignar ese presupuesto y despilfarrarlo y pues no rendiría frutos. Eh, pero pues si te vas al otro extremo, no puedes de la nada obtener tecnología propia y desarrollo y poder exportar si no, si no inviertes, ¿no? No, no podemos esperar milagros de la ciencia. Real. Ahora, como yendo al, a lo primero que planteabas, como para tener un punto de partida, eh, con estas estadísticas, estos números tan, tan de, de, de desilusión que presentas. En general, es importante invertir en ciencia y tecnología. Lo de la tecnología creo que sí se explica más o menos solo, pero la inversión en ciencia, la, más bien, la ciencia es importante per se porque es, a la fecha, el mejor sistema de obtención de conocimiento que tenemos. Eh, a lo largo de muchos los hemos ido puliendo su funcionamiento y en décadas tenemos más o menos menos un sistema puesto en su lugar que permite que las respuestas a las preguntas que se obtienen a través del método científico puedan ser de alguna manera cotejables mediante sistema de evaluación por pares, etc. Como que hay, hay sistemas que permiten que en la medida de lo posible el conocimiento que se obtiene de la ciencia sea el que mejor responde a las preguntas particulares que está buscando responder y que arroja evidencias que pueden justo ser verificadas, que pueden ser corregidas, si acaso dejan de funcionar, si acaso, si acaso hay nueva información que nos muestra que esto ya no corresponde como respuesta a la pregunta inicial o que hay nueva información que nos indica que quizá esa evidencia que nos mostraba que algo era que algo era cierto o que algo era de alguna forma en particular, pues quizá ya no funciona y esto ya no es en particular, sino de esta otra. En fin, la cosa es que el conocimiento, pues al final del día, es el que pues a la fecha resulta más confiable y a partir del cual además se trabaja en muchas cuestiones prácticas que tienen que ver, por ejemplo, sí con desarrollo tecnológico, pero también... Con avances médicos, con cuidado de la salud, con cuidado del ambiente, etcétera. Entonces, dejar de invertir en esta forma de obtención de conocimiento, que es la que mejores resultados nos ha dado en los últimos siglos, parece de inicio una, una, una muy mala idea, ¿no? Sí. sí, porque también de la ciencia, pues se desprenden muchos beneficios sociales. Simplemente desde pues, el propio pueblo para resolver todo tipo de problemas y pues, si no resuelves problemas se van acumulando y se van haciendo más graves y no quiere decir que sea infalible pero pues, sí si no eh, si no es conciencia pues es casi casi a ciegas eh, y pues lo más probable es que en lugar de resolver problemas eh, se vuelvan más graves eh, y, y pues, por claro. todo esto uno pensaría que que pues un programa científico a largo plazo en México debería ser independiente del, del partido político en turno, ¿no? porque eh, si dependemos de la benevolencia de los diputados o del presidente o de, de las circunstancias eh, de ese momento pues no, no, no vamos a poder tener un, un, pues ni planear ni una, un desarrollo sustentable y, y pues la ley de ciencia y tecnología anterior, donde se estableció que, que se debería de invertir el 1% mínimo en de, de, de investigación, de desarrollo, bueno, en, en ciencia, tecnología e innovación, eh, pues no se ha cumplido nunca. ¿no? Eh, el sexenio anterior como que se, se había propuesto que se alcanzaría a fines de sexenio, se empezó a aumentar lentamente, pero pues con la crisis que, que hubo, pues... Se, se, un gran retroceso y pues ahorita no hay ningún indicio de que de que se planea alcanzar esa meta, ¿no? Contra el... Es ver cómo estamos actuando de forma muy contraintuitiva considerando lo que la historia de, de la industria científica nos sugiere hacer. Eh, Pienso en el momento posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el que Estados Unidos se convirtió como herencia científica y tecnológica, que sigue siendo el día de hoy, y que todo viene de un plan de un burócrata muy inteligente que le ofrece al gobierno estadounidense un, pues una idea buenísima para, para tomar como una ventaja respecto a las naciones europeas que se, estaban, pues se las estaban viendo negras en el momento post-Segunda Guerra Mundial, porque había mucha reconstrucción que hacer. y Estados Unidos era un país en donde esa re realmente el conflicto no llegó a sus costas de una manera tan obvia como llegó a las europeas. Entonces, este tipo llamado vanne Barbush, llegó con el gobierno estadounidense y les dijo, ok, este es nuestro momento para convertirnos en la potencia más importante del mundo y todo se tiene que hacer de inyección de dinero en ciencia y tecnología porque... Las principales potencias de desarrollo científico y tecnológico, ahorita no saben eso, tienen que invertir todos sus esfuerzos en reconstruir sus naciones. Entonces, si nosotros invertimos ahorita, en corto nos convertimos en un país mucho más como preponderante en los políticos, económicos, sociales, etcétera, porque tenemos una ventaja que los demás no tienen. Y literal, a partir de la presión de este hombre, se la manera en la que se estructuraba la ciencia y la tecnología se deseó de lo que se estaba en ese momento como utilizado como guía, que era el desarrollo militar, y se construyó eventualmente la Foundation, ¿no? que, que es al final de quien depende como un montón de financiamiento y de, de, pues, de, de reestructuración como, de, de, como de, de, del destino de los recursos para ciencia y tecnología en ese país, y a partir de ahí Estados Unidos se convirtió en la potencia que es hoy, y todo fue por la decisión consciente de inyectar dinero en ciencia y tecnología. Obviamente las circunstancias hoy en día son muy distintas y obviamente estamos nosotros en una posición como de franca ventaja frente al resto de las naciones. Pero sí queda claro que la inyección de dinero en ciencia y tecnología, si bien no nos va a convertir en el nuevo Estados Unidos, sí nos va a ayudar a tener un país con mejor educación, con más desarrollo de conocimiento. No... Me refiero a conocimiento específico del país, porque eso no necesariamente existe, pero sí conocimiento que pueda obtenerse en específicas de México. No podemos nada más pensar sí. que porque alguien en otros lugares del mundo está desarrollando ciencia y tecnología, esa va a poder funcionar para resolver nuestros problemas particulares, como nada más de traerla y ya. Porque no es así, porque México tiene una serie de cuestiones propias que podríamos resolver mucho mejor si estuvieran enfocados desde aquí a resolverlos, ¿no? Y no es que la ciencia solamente tenga que, que, que buscar hacerse por la intención final de resolver problemas prácticos. Obviamente no, porque la búsqueda del conocimiento es una actividad noble per se y tiene que, tiene que seguir adelante. Pero sí es real que en términos de aplicaciones, pues fácil aplicar, ciencia que se hace buscando responder nuestros propios nuestros propios problemas que tratando de exportar con otros problemas Sí, y no sé por ejemplo eh, ah, cómo hacer más su, su producción de mezcal pues eso no se desarrolla en otras partes del mundo, entonces no puedes importarlo. Entonces no, no tienes que, eh, que que desarrollar en, en México. Y, y pues lo mismo para otras soluciones. No sé, los problemas que tenemos en movilidad urbana, pues nuestras ciudades tienen características muy peculiares que no hay en otras partes del mundo. Entonces eh, pues no podemos simplemente comprar tecnología y esperar que va a funcionar como, como ha funcionado en otras partes. La ciencia para resolver nuestros propios problemas no, no es tan, tan fácil eh, traducir lo que se hace en otras, en otras partes a, a nuestro país. Real. Si piensas, por ejemplo, los beneficios de tener un programa científico mucho más funcional y con mucho más esto y mucho más interés por parte de los gobiernos o gestionado de manera independiente, con posibilidad de entrada de más dinero de iniciativa privada y no solamente dependiente de dinero, que es algo que también funciona muy bien en sí. Estados Unidos. Eh, que en, en industria que se beneficia del científico inyecta dinero en investigación básica porque al final sabe que lo que va a no pero imagínate como un país en el que justo nuestra nuestra maquinaria científica fuera más sana tendríamos más posibilidades para mantener a las mentes mexicanas que son muy brillantes en méxico se quedarían en vez de ir a estudiar a otros lugares del mundo porque no solamente porque las oportunidades en otros lugares son más grandes sino también porque es real que en términos de prestigio pues como opera de manera como muy elitista, cosa que es muy criticable, por supuesto, en la práctica global, va a ser mucho más probable que se le den oportunidades de publicación, por ejemplo, en journals, de los que son de, así top 5 amentes que vienen de universidades europeas o estadounidenses, que así a gente de la Universidad Autónoma del Estado de México. No es, no es porque yo de alguna manera piense que lo que se hace ahí sea... De menor calidad. Igual, ¿quién sabe que ahí está la respuesta a uno de los problemas top del mundo actuales? Pero la realidad es que, en el, salvo que sean este tipo como de, realmente como iniciada, o sea, como de, wow, se encontró la respuesta a un problema muy particular o, uf, esta investigación es verdaderamente valiosa, ¿no?, como investigaciones africanas sobre las distintas variantes de virus del ébola que llegaron a publicarse en Nature y en Science porque era indudable que esa investigación era de altísimo nivel. Pero es que un journal ahí pedante diga como, vea como de, ah, sí, la Universidad del Autónoma de Morelos es como de, no, ¿sabes quién mejor? Mira, tenemos esto que viene de Yale y de Harvard y de Oxford, y vamos a darle más espacio a esto. Eso es, horri es horrible, así funciona así también. Pero si, nuestro, si, no, si nuestra ciencia fuera de alguna manera como, como más sana y tuviera mayor inversión, eventualmente también el resultado de lo que se hiciera científicamente aquí empezaría a tener más renombre y más prestigio internacional. Que entiendo que es una tontería, o sea, parece que es una tontería lo que estoy diciendo, pero de ese tipo de, de reconocimientos por parte de la comunidad científica, es que se obtienen presupuestos, que se obtienen premios, que se obtienen citas de los papers en otros papers, que es una medida de, de la importancia. Eh, eh, no sé, o sea, al final del día sí funciona así. Si hubiera más dinero para que los científicos mexicanos pudieran ir a más congresos y participar de las conversaciones científicas de Abel que se llevan a cabo en otras instituciones, su trabajo podría llegar a más y empezar a entenderse como más relevante también. Hay, hay muchas cosas que se pueden hacer con presupuesto, que no es solamente investigador dinero para hacer, hacer tu investigación, que obviamente es fundamental, pero también hay un montón de otras cosas que tienen que ver con la dinámica de la ciencia fuera del laboratorio, o fuera del campo, o fuera del sillón donde el investigador está haciendo su, su investigación, ¿no? Que, que no se pueden lograr si no hay presupuesto. Es preocupante porque el poco presupuesto que hay, pues se tiene que destinar a que la gente que vive de hacer ciencia pueda seguir haciéndola. Pues queda queda poco claro si va a haber mucho más dinero para otras, ¿no? que tienen que ver con movilidad de científicos, participación internacional, etc. Sí, que, que también luego, pues no se sé, escuchado ar argumentos de que, no, pues es que este, es un problema de, de huevo y gallina, porque casi, casi, si de repente incrementamos mucho el presupuesto, no tenemos en qué gastarnos ¿no? Y pues vamos a acabar desperdiciando un poco <risas> de dinero yo Digo, diga, denme el dinero y yo me lo gasto de manera productiva porque tenemos suficiente talento para dar becas, para contratar investigadores que están buscando trabajo y no tienen. Y, y no es que, pues, digamos, nos, nos, nos falta talento. Eh, y, y, digamos es al contrario, nos no sobra y pues no, no podemos en causarlo de la mejor manera, precisamente por falta de financiamiento. Y, y es cierto que, que no podemos eh, esperar que todos los proyectos que se financien sean redituables, que tengan éxito, que terminen en publicaciones. Hay que fallar mucho para de vez en cuando tener éxito. Y también es cierto que pues, uno quisiera invertir de la mejor manera para que, ok, no todo va a tener éxito, pero que el mayor porcentaje posible si sí, tengan cierto éxito. Pero pues son cosas que, que uno no puede definir a priori. Eh, es, por, por ejemplo, no. hace unos años que le dieron el premio Nobel a Higgs, eh, pues, mucha gente criticaba. Si, si lo hubieran evaluado como se evalúan a los científicos actualmente, pues lo hubieran corrido porque estuvo como cuatro años sin hacer nada. Pero al <risa> quinto, <risa> sí. bueno, sin hacer nada. Eh, eh, se, estaba pensando y desarrollando su teoría, pero no publicaba. Pero al quinto dijo, ah, pues ya, este es el bosón eh, que lleva su nombre, ¿no? Y, y finalmente le dieron premio Nobel eh, años más tarde. Entonces, pues podríamos preguntarnos si cuando estamos que se ganen premios Nobel a futuro que pues, en México en ciencia solo teníamos uno y pues acaba de fallecer el doctor Molina. ¿eh? Y, y pues Esperemos que pronto tengamos más, pero pues no es, no es claro. ¿Por dónde? Eh, sí. no es, Ahora, es que si el sistema de, de, de el éxito se mide en publicaciones, si no tienes publicaciones quiere decir que no estás trabajando, entonces no te van a dar tu bono del SNI y tu bono de la UNAM. Si acaso tienes la suerte de tener un trabajo ahí y estar en el sí. Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Porque, pues, que también, o sea, la otra preocupa profundamente, ¿eh? es que, por ejemplo, el índice de éxito de las universidades en términos de su, de su desarrollo científico y tecnológico se mide a través de patentes, ¿no? Y que, pues, una universidad es buena y tiene patentes asociadas a ella y justo con, con el índice de publicaciones de sus científicos. Y es como lo de las publicaciones, entiendo todavía un poco más porque al final es el sistema que tenemos que en teoría asegura que la ciencia está en constante revisión y que esté siendo... Puesta allá afuera para que más personas tengan acceso a ella. Pero el tema de que el éxito de la investigación científica se mida en patentes obtenidas, me parece tremendo porque está fomentando ahí que se pierda el interés en hacer investigación de índole más básica y que se empiece a pensar que la ciencia solamente funciona si tiene una traducción tecnológica inmediata que se puede patentar. O sea, que sea original, innovadora, bla, bla, bla, todos los requisitos de sacar una patente, ¿no? Eso es como de, bueno, pero qué, si entonces si yo no patento, no, no estoy haciendo, no estoy no estoy participando en el movimiento que al final es a lo que yo me apunté, ¿no? Y voy a recibir financiamiento, sí. ya no voy a what the fuck, ¿no? O sea, no, no, no, no puede funcionar así. Sí, y, y, y que también pues estimulas, así como está el publicar por publicar, pues el patentar por patentar, que que alguien tenga 10 patentes no quiere decir que se Obvio. van a usar y que se van a traducir en, en, pues, en inversión o en desarrollos tecnológicos que pues sí hay, hay que patenta eh, y, y es lo mismo de, de claro. así como de como publicar por pues, publicar uno... se hace lo mismo sí sí eh, hay muchos artículos que pues no, no son citados eh, pues hay gente que publica mucho pero pues, no tiene citas hay otros que publican poco, pero de calidad. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Puedes tener muchas patentes, pero no, no tienen mucho impacto. O pocas patentes y cada una puede tener un alto impacto. Entonces, eh, pues sí. Eh, eh, es todo, todo un tema las, las métricas científicas. Eh, pero, pero también que quería comentar contigo, Leonora. Hace, hace unos días, eh, con... Eh, con distintos colegas empezó a, a surgir un, una, pues no, no diría controversia, pero pues empezamos a discutir, puse la pregunta en las redes sociales de si sería ético usar nuestro conocimiento científico sobre sesgos cognitivos para hacer que más gente crea en la ciencia. Entonces, eh, pues hay, hay quienes dicen que sí, otros que dicen que no. No, porque pues, es básicamente inculcar dogmas científicos cuando pues el chiste de la ciencia es que no debería de tener dogmas, aunque tiene. Eh, o, o sería como un poco hacer eh, pues marketing científico, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, mm. hay, en política y en marketing, pues sí, se explotan nuestros sesgos cognitivos para lograr sus fines. ¿no? Entonces, eh, pues la pregunta es, ¿deberíamos de usar esos métodos que pues, al final de cuentas se han desarrollado con conocimiento científico para que la gente crea más en la ciencia y apoye a la ciencia y se vacune y se cubre bocas y, y demás? ¿no? Eh, pues, ¿Tú qué opinas? Bueno, pues, primero sí es ético. Y luego independientemente si ¿sí es ético o no, si ¿Sí se debería de hacer, ¿no? Porque, porque hay gente que dice, pues no es ético, pero hay que hacerlo. Claro. Eh, el valor, si algo es ético, que ver con, con algo que quizá, o sea, simple medio, no sé si manipulación sea la palabra, pero sí, de alguna forma, utilizar herramientas que no nos gusta que se usen para otras cosas, que eventualmente son nocivas, pero en aras de una mejor salud, un planeta más sano, con eh, una esperanza de vida más o menos digna para las siguientes generaciones, pues me parece que si se evalúa, por ejemplo, desde un aspecto como muy utilitario, a tu favor. Mm. Pero, pero tiene que ver desde qué, desde qué aspecto, de, los, de, de qué rama o a qué área de estudio ético te, te, te, te interesa aplicar. O sea, si es una como, como muy cruda de analicemos beneficio contra costo y contra perjuicio, pues quizá podríamos hablar de que éticamente no hay problema. O sea, no como desimpuesto, es como cuidar al prójimo, no sé qué sé yo, como una máxima ética antigua. Pero yo no lo vería como éticamente conflictivo. Y lo vemos desde, desde como... Claramente no, no es lo ideal tener que recurrir ¿Qué? a lo que sabemos sobre los sesgos cognitivos y cómo podemos usarlos a nuestro favor para convencer a la gente de que la ciencia y su manera de obtención de conocimiento es legítima y deberíamos de privilegiarla por sobre pseudociencias y fake news. no se está funcionando tampoco muy bien la otra estrategia que es de, mira, yo te voy a explicar cómo funciona la ciencia y tú tomas la decisión de, de ver si ese conocimiento es el que decides adoptar o no. O sea, quizás sí tendríamos sí. que empezar a ser un poquito más, no sé, eh, estratégicos en la manera en la que planteamos toda esta información y usar lo que tenemos a nuestro favor. O sea, Leo es egoísta y mala, y, y, pero con, con el bien del mundo en mente. Te diría, sí, claro, usemos todas las herramientas que tenemos a nuestro favor. Ve cómo está, ve cómo está todo. Los países invierten en economías, o sea, como, en, como en energías que, que no son renovables y la gente es de perfecto. Si esas son las decisiones que se toman y si eso favorece mi confort, claro que sí. Combustibles fósiles para todos lados y plástico y, y, y perfecto. Y... Sí, eh, la COVID no es grave y si el presidente estadounidense se quita el cubrebocas positivo, pues, ¿por qué demonios lo voy a usar yo? O sea, estamos en ese momento en particular de la historia de la humanidad. Es como de, no, vacunar a mis hijos no, por malo, y las vacunas tienen químicos. Y es como de, güey, ni siquiera sabes a qué te estás refiriendo con químicos. Es absurda, la, es absurda la definición, ¿no? No sé. Si estamos en ese momento particular del mundo... Yo, en, si ya por favor me urge que las cosas cambien, te diría, claro que sí. Usemos todas las herramientas que tenemos, que, que, que tenemos para, cam, para cambiar la manera en la que están funcionando las cosas. Pero ya como, como de una forma como más, como también estratégica, como viendo futuro, no nos sirve de nada entrar en una pelea ahorita y que se nos acuse de ser justo manipuladores y estar usando a la ciencia para controlar a los ciudadanos, que eso claramente... Está, o sea, eso está un poco pasando, ¿no? Y, y no nos creo que no nos conviene entrar en una estrategia como tan aguerrida y tan eh, tan que podría generar un rechazo mayor al que ya se le está se le está dando a la ciencia. Creo que tenemos que ser mucho más inteligentes y de alguna manera no sé cómo, no sé cuál, no tengo la respuesta. Obviamente si la tuviera he poniendo en práctica, pero hay que tratar de, de, de convencer a la gente de otra manera que puede creer en el conocimiento científico por cómo éste está todo el tiempo juzgándose a sí mismo. Y que eso es algo que las otras formas de obtención de conocimiento no tienen. Y que, en teoría, la manera en la que la ciencia funciona se asegura de que si hay algo que no está funcionando, se elimine eso del cuerpo de conocimiento más o menos rápido. Obvio, cuesta trabajo responder a la velocidad a la que los avances científicos se están dando como para poder evaluar con tanto, o sea, con tanta velocidad y, y de manera riguro, rigu, rigurosa como va a ser, todo lo que está surgiendo tan rápido. O se está, estamos obteniendo más conocimiento, como el conocimiento más rápido de lo que podemos realmente evaluarlo y, y validarlo de alguna forma o falsear dado, o sea, en caso de que no sea buen conocimiento. Y sí, esa es una cosa en la que científicos tenemos que trabajar. Pero de igual manera, sí es la mejor estrategia que tenemos para obtener conocimiento y expulgar el conocimiento que no es bueno. Y de alguna forma tenemos que hacer que la gente vea esto y crea en lo que se dice por parte de la ciencia y que pueda, además, creo que esta es la parte más importante, no nada más que nos crean ciegamente, sino cómo hacer que la gente tenga la suficiente, mente, la suficiente capacidad de pensar de manera crítica a para evaluar no solamente el conocimiento científico, sino cualquier otro conocimiento que, que se topa, ¿no? Como para poder saber si es, si, es, eh, si es buena la información que está recibiendo o no. No, no, no tengo, no tengo, no tengo cómo como, como, como traducir esto en acción, pues eso sería lo, lo, lo ideal, no sé. Sí, digamos, hay un detalle, es que precisamente por la naturaleza de la ciencia, no hay como que una teoría o una verdad en la que ya todos están de acuerdo, sino que constantemente hay discusión, ¿no? Entonces, eh, pues eso podría generar ruido porque van a decir, ok, vamos a escucharle a la ciencia qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pues ciencia da tres respuestas diferentes de tres comunidades distintas y no se ponen de acuerdo en cuál es. O dicen, oigan, no, es que todavía no tenemos suficiente claro. información, pero la decisión la hay, que, hay que tomarla ya. Entonces, también si, digamos, podría generar conflictos sobre, eh, que, que, que digamos, se, se han dado, ¿no? Cuando se usan argumentos científicos para justificar decisiones difíciles. Eh, y después, pues, es posible que no sea la mejor decisión, pero... Como es, a final de cuentas, es la mejor que podemos tomar todas las circunstancias. Tal vez no, o probablemente nos equivoquemos, pero no solo con, usando la ciencia, eh, como que reducimos las probabilidades de equivocarnos, sino que al estar cuestionándose a sí misma constantemente, darse cuenta de que se equivocó y de corregir lo más, lo más rápido posible pero bueno este argumento va a ser súper sangriento, pero con todas las guerras y, y pues después vino la Segunda Guerra Mundial creo pero a, a final de cuentas eh, que pues sí, después de la Segunda Guerra Mundial ya se forman las Naciones Unidas, se forman la OTAN, distintas organizaciones que pues, han reducido los conflictos en cierta medida y también en muchos cuestionamientos. Entonces, de nuevo, tampoco sé cuál sería el mecanismo más apropiado para que la ciencia pudiese incluir más en el tema de los Porque, no sé, sea, la presidencia tiene consejo consultivo científico pero creo que el último presidente que nos ha consultado fue es Perillo. <ríe> y de hecho pues ya en la <ríe> práctica se, se resolvió ese consejo eh, con la presidencia actual eh, y, y, y eso no es exclusivo de México eh. muchos presentes son líderes decisiones eh, en asesorarse abstracto, científico, ¿no? Es pues, más bien, eh, bueno, por, por lo tanto, las decisiones que se toman pues, tienen más peso político que peso científico, lo cual, eh, pues, tiene muchas desventajas ¿sí? eh, y, y no sé cómo se podría cambiar eso porque al final de cuentas los políticos son que los harían las leyes que les quitarían poder a los políticos, ¿no? ¿sí? Eh, y y también luego podemos entonces, ¿no? desde la perspectiva, decir que pues, todos creen que ellos tienen la verdad, ¿no? porque, por ejemplo, si les a Platón, pues decían que los filósofos eran los que tenían que, que gobernar porque son los que tienen la verdad. Y, y pues, nosotros pero decir, no, pues nosotros, nosotros los científicos somos los que deberíamos de tomar las decisiones porque nuestro método es el mejor. Y, y pues lo mismo te va a decir casi cualquier, ¿no? Que yo. Yo no sé cómo hacer las cosas, eh, especialmente si son políticos, porque los que se dan cuenta de que no saben cómo hacer las cosas, pues no intentan o no pretenden tomar ese tipo de decisiones, porque dicen, no, pues lo más probable es que me equivoque y las consecuencias no las severas. Y, y, y pues muchas veces la imprudencia es la que lleva a las personas a, a las posiciones de, de toma de decisiones. <risa> En fin. Está tremendo justo que ahora que mencionabas a, a María Molina, me acordé de que él fue llamado por el gobierno de Barack Obama para ser asesor del gobierno estadounidense en materia ambiental. Y nosotros como de, sí. no importa, refinerías, yay. Y es como de, güey. Es el científico más, si, si ganar un premio Nobel es lo que otorga importancia, como de ese científico mexicano más importante, y mira cuán poco nos importa lo que tiene que decir, que antes lo llevan de asesor en el gobierno estadounidense, que lo aprovechamos nosotros, ¿no? Entonces, como dices, bueno, ahora, yo sí. soy de la idea, sí, que es también, sería muy pretencioso decir que, que los científicos somos los que tenemos que tomar las decisiones, porque al final, los científicos no estamos exentos de todas las cosas a las que están sujetos humanos, o sea... Si nos dan un cheque lo suficientemente grande, es probable que aceptemos enfocarnos en una investigación que en un principio no estaríamos tan interesados en hacer, porque justo se, se, se meta con nuestros principios éticos, ¿no? Pero dices, ay, pues bueno, pero es que imagínate, ya podría comprarme una casita. ¿Qué sé yo? yo ni siquiera me dedico a hacer trabajo, trabajo científico, entonces me estoy poniendo en el gremio, como por ejemplificar, pero yo no he tenido jamás esa oportunidad y nunca he tomado esta decisión, no quiero que se me pero la realidad es que los científicos como, o sea, la ciencia la hacen personas y las personas tenemos una red de valores personal y somos también muy convencibles, y somos muy falibles, y somos, o sea, difícilmente se podría hablar de que somos como seres superiores al resto de los profesionistas que se dediquen a cualquier otra área. Porque si bien el método que tiene la ciencia para obtener conocimiento es chido pues al final ese método lo tienen que aplicar personas que pueden fallar como cualquier, como cualquier otra persona, ¿no? Entonces ponernos en un, en un lugar como de, no, pues ya, nosotros tenemos que tener el poder de toma de decisiones porque nosotros vamos a resolver todos los problemas. Es súper ingenuo y es justo como muy pretencioso, pero sí tiene que haber el respeto suficiente por la actividad de la ciencia en naciones como nuestras para que por lo menos sea prioritario preguntarnos qué opinamos sobre cosas que tienen una relación directa con temas científicos, o sea, en política ambiental por ejemplo, en política energética ok, quizá no, quizá no le pregunten a un físico, por decir qué cosa, sobre su, su opinión sobre cómo deberíamos estructurar las políticas de desarrollo social en el país, cámara, quizá esa no es el área en la que va a poder contribuir mejor pero si estamos viendo que el país tiene un montón de problemas que se pueden resolver con conocimiento científico, por lo menos aminorar sus impactos, o no sé, qué sé yo, es ridículo que no nos pregunten. O sea, considerando además México en, en, en, cómo, en cómo es como país megadiverso, con muchos, así con representación de todos los tipos de ecosistemas que hay en el planeta, con especies endémicas para aventar para arriba, y que sea como, de, no, ¿sabes qué? No le vamos a preguntar a los científicos cómo cuidar esta diversidad. Vamos nada más a tomar decisiones políticas arbitrariamente que nos respondan a intereses sexenales. Como de, eso, eso, me parece, eso me parece absurdo. No es como que no tengo ninguna intención de tomar esas decisiones. Me encantaría que me preguntaran a mí y a todo nuestro gremio, ¿no? como de, oigan, ¿cómo ven...? que ¿Cómo, cómo creen ustedes que podríamos asegurar que este país siga teniendo todas las cosas increíbles que tiene y que los ciudadanos puedan seguir teniendo una calidad de vida de vida buena en esta nación no no sé o sea. sí. y, y, y digamos estas decisiones bueno que quiero creer que no se toman eh, por por mala fe eh, ni siquiera por ignorancia, sino por que las circunstancias son tales que los tiempos políticos pues, los obligan a tener un plan y pues, ese plan lo tienen que hacer eh, pues, a marchas forzadas. Y pues, les, tal vez les gustaría consultar a, a la comunidad científica, pero pues, no tienen el tiempo. Eh, o, digamos, Muchas veces los tiempos políticos pues no se ajustan a, a, a lo que nos gustaría, ¿no? Eh, y, y pues también las decisiones políticas, no sé, hab, hablando del aeropuerto, ¿no? ¿Qué sería mejor si hacerlo un poco en, en Santa Lucía o ninguno o ¿okay? qué? Había opiniones de todo tipo, eh, tanto técnicas como éticas, como políticas, como económicas, eh, creo que ninguna de las opciones era <ríe> la mejor eh, pero pues lo mismo se da casi con cualquier proyecto ¿no? eh, y, y, y el, al final de cuentas creo que es también una falta de pensamiento sistémico en el sentido de que pues se tratan de resolver problemas sin darse cuenta en las repercusiones que pueden tener eh, en otros aspectos eh, y pues al final de cuentas, como todo está relacionado, pues el impacto que tenga, pues no sé, políticas en educación, pues obviamente se van a traducir en cuestiones de empleo y esas en cuestiones de seguridad y esas en cuestiones de, de recaudación de impuestos y esas pues en presupuesto de cualquier cosa y pues eso afecta a la ciencia y la ciencia afecta a todo lo demás. Entonces... Eh, también me doy cuenta que muchas veces las soluciones que se plantean pues como que están aisladas del resto de los problemas cuando deberían de tratar de plantearse de manera conjunta. Como que, pues, como los problemas están también interrelacionados, pues las soluciones no pueden estar aisladas. ¿no? Y pues lo hemos visto con todos los intentos por reducir la violencia en el país. Eh, pues es un problema multifactorial que pues no se resuelve ni con el ejército, ni con Guardia Nacional, ni con becas, ni. Y bueno, pero entonces, ¿cómo sí lo resolvemos? ¿no? Lo cual, pues es una pregunta que creo que, digo, no tengo la respuesta, creo que nadie tiene la respuesta, y precisamente por. Por eso, por lo que deberíamos de estar teniendo una discusión al respecto, en lugar de simplemente ignorarla y, y, y decir, pues, pues ahora sí con la Guardia Nacional va a ser diferente, ¿no? Cuando pues, estamos viendo que, que casi no ha, no ha habido no, ningún cambio. por el hablabas de que todas estas cosas también se traducen en, en desarrollo, en impuestos, en trabajos, etcétera. Y volviendo un poco como al tema de, de por qué es tan importante eh, no limitar el crecimiento de la ciencia en un país como el nuestro, darlo, dándole más presupuesto y no menos. No solamente es porque los científicos mexicanos, como lo mencionábamos, podríamos aportar una perspectiva fresca y distinta a la solución de un montón de los problemas de nuestro país, como lo que platicabas en términos de violencia, sino porque también inmediatamente se traduce en empleos, en, en, en impuestos, en una mayor fuerza laboral. Aquí, o sea, al final del día, el trabajo es trabajo y se, se abrieran centros de investigación, más instituciones que quizá podrían funcionar en una, en una participación conjunta de dinero público y privado. ¿Qué sé yo? entonces Estaríamos hablando de que mucha gente que, que como de, de las más grandes mentes de México tenían empleo y podrían contribuir a nuestro país en vez de ir a a, a, a otros servicios. No se ve o sea, independientemente de que darle trabajo a los ricos es también importante pues, no sé, como que no se ha logrado apreciar lo que podría significar en términos socioeconómicos pues, económicos para el país, tener mejores políticas científicas y tecnológicas y apoyar esto. Y eso es una cosa que mencionabas que tiene mucho sentido como no pensar más allá de un sexenio sino que se, se, se, se tiene que pensar todo en periodos tan limitados pues nunca es una, no es, nunca es una inversión que te va a otorgar resultados a, a, a, a plazo inmediato ¿no? ni siquiera quizá mediano es una cosa que se tendría que, que empezar a invertir ahora para ver resultados a largo plazo pero en términos de lo que podría significar tener una mayor fuerza de científico en México en términos de como empleos y desarrollo de conocimiento para solucionar problemas de acá sino también como quizá una mayor cultura porque yo tengo la esperanza de que una cosa pueda ayudar a llevar a la otra no si hay mejor ciencia y tecnología en México también la gente tendría una mayor cultura y esto también sí. se traduce en una mejor educación en general que siempre se, desa, se siempre se traduce en un mayor desarrollo de cualquier nación. Entonces, bueno, o sea, como el pensar que una cosa no puede influir en todo lo otro que hemos como justo explorado en esta conversación, es absurdo. O sea, no, no corresponde pensar que es dinero que se, que se tira y que no es una inversión sí. que valga la pena hacer, porque los efectos positivos se traducen en todos los demás niveles que, o sea, como de desarrollo del, del país. Y por lo mismo es tan preocupante, que eso fue lo que probablemente ustedes sepan, que nos trajo a Carlos y a mí a tener esta plática. Por eso es tan frustrante ¿eh? el pensar que el poco de en ciencia y tecnología, por lo menos en la parte que está aplicada en fideicomisos particulares, esté a punto de perderse por, un, por, una, por una toma de decisiones que no creemos quizá nosotros que anda mejor. Sí. sí, pues, eh, un, una propuesta que, que he hecho que tiene que ver con desarrollo urbano, ¿no? Que también es algo que sufre de, de proyectos de tres años, de seis años. Eh, no sé, Curitiba en Brasil eh, tiene un instituto de desarrollo metropolitano y pues ellos... Son los que dictan los proyectos de, de desarrollo, cómo va a crecer la ciudad, cómo va a crecer el transporte público, qué proyectos son los más relevantes. Y por ley el alcalde en turno está obligado a materializar los proyectos que el instituto va dictando. Yo creo que sería sensato que se hiciese algo parecido no solo para las ciudades, sino para muchos otros eh, sectores que requieren una planeación a largo plazo, en particular la ciencia. El problema es que los cambios que se están haciendo a la Ley de Ciencia y Tecnología en México van en la dirección opuesta. Me están dando una mayor centralización a uh, lo que ya tenía, eh, pues, argumentando de que pues, cuesta mucho tener distintos eh, organismos como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, entonces lo que hacen ellos lo puede hacer con Asit. entonces pues, vamos a absorber esas funciones y, y pues, nos ahorramos cierto dinero, ¿no? Para empezar es muy poquito dinero que se ahorran y para continuar, en el momento en el que haya un cambio en la administración, la persona que se quede con la CID, pues, va inmenso sobre el, el futuro de la, de la ciencia y el desarrollo en, en México. Eh, y en seis años, cuando vuelva a haber un cambio, pues va a haber o, o, eh, pues va a depender de, de la persona que esté en turno y si hay cambios durante el sexenio, pues va a ser muy difícil que haya una continuidad. Entonces, yo, yo propondría claro. que más bien debería, digamos, lo que es con CONACYT debería de ser casi, casi independiente del gobierno eh, autónomo. Eh, digamos, por algo hay una ventaja en que las universidades sean autónomas y hay preocupación en la comunidad de que algunas universidades hayan perdido su autonomía. Eh, y que si hay corrupción, pues hay corrupción dentro y fuera del gobierno, sean o no autónomos. Entonces no es, no es argumento para decir, claro. ah, ustedes son corruptos, vamos a quitarles autonomía. Eh, o sea si Hay corrupción en, en la Sedena, eh, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a desaparecer Sedena? No, vamos a acabar con la corrupción en Sedena. Y lo mismo se podría hacer con los fideicomisos, claro. con, con las universidades. Eh, pero pues están aprovechando la circunstancia para tener un mayor control, y el problema es que eso puede ser contraproducente en el mediano plazo, ¿no? y en el corto plazo también. Claro. Ay, pues ojalá y se toman decisiones correctas, eh, que no, no sigan, no sigan limitando, no sigan limitando el potencial que tiene nuestro país, porque además es que Chale, hay tanto hay tanto potencial, o sea, hay tantas mentes mexicanas que nada más necesitan un empujoncito y un chequecito para hacer un extraordinario trabajo, que da tanto coraje que se estén, por justo como por contar pesos y centavos, pues, limita, limitando, una vez más, todo este, todos estos potenciales. Ojalá que, que se necesita para lidiar con la contingencia se pueda obtener de otro lugar sin necesidad de recortar porque además digo nosotros nuestro tema de interés particular quien ve por ve por su tema más cercano pero pues no se no se limita nada más a los que haber y de que ver conciencia tecnología. está en riesgo el desarrollo creativo artístico no el país también por este tipo de recortes y es como de híjole chavos no Creo que no es la mejor estrategia estar buscando salvar al, a la contingencia sanitaria actual, eliminando todas las posibilidades de desarrollo a favor sí. de proyectos que sí pueden quizá generar ahora, pero no, no necesariamente funciona también como para una estrategia a largo plazo. que Queda claro que cuando no se recorta presupuesto de proyectos que van a dar el desarrollo del país que no es que no es cierto y que son proyectos que tienen un beneficio quizá a corto plazo, pero que a mediano y a largo plazo no los tienen, se ponga en jaque todo, todo lo demás que medio funcionaba. Y mira, si sí es una cosa que tiene que ver con tomarlos y dedicarlos para eliminar la corrupción, fiscalizarlos y auditarlos para asegurarse que de que tienen esté siendo invertido en lo que se tiene que hacer, yo estaría completamente de acuerdo que esto al final, pues como lo mencionaba, la corrupción se tiene que, que eliminar, sin eliminar lo que está corrupto, ¿no? No sé, pero o sea, ni siquiera es la justificación que se está dando. esa fue la justificación que se dio al principio del sexenio. Le de vamos a parar los presupuestos y a Conacid no le va a tocar un centavo de su presupuesto anual hasta que no averigüemos hacia, hacia dónde se va el presupuesto. de Cámara entiendo que los becarios le lo están pasando mal, pero esto es una cosa que es importante hacer porque hay que asegurarnos que ese dinero sí llegue a las instancias a las que tiene que llegar y no llegue a los sí. bolsillos de funcionarios. ¿No? Cámaras. Pero decir que, que estos fideicomisos se van a eliminar para resolver la crisis sanitaria y miles de millones de pesos que se están destinando a cosas que no son urgentes ahorita si es como de híjole mano. Sí. ¡Qué coraje! Y, y también un, un problema es que pues han dicho distintas Declaraciones contradictorias, ¿no? Porque originalmente Conacit dijo que, por lo menos, los fideicomisos de ciencia no es que el presupuesto iba a usarse para otra cosa, sino que simplemente se iba a fusionar en un fideicomiso y entonces eso iba a simplificar administrativamente y ahorrarse ciertos dineros, pero que, digamos, ese dinero se iba a seguir invirtiendo en Conacit. Eh, y luego también por ahí en Hacienda dijeron, no, pues ese dinero todavía está etiquetado, simplemente ya no va a estar en, en telecomiso, sino que se va a usar de otra manera. Pero como que sugiriendo, pero no diciéndolo de manera explícita, que se iba a usar eh, en las mismas áreas en las que está ahorita. Pero pues nos deja a todos en la incertidumbre y además el cliente en una mañanera declaró que, que no, que ese dinero se iba a usar para otra cosa. Justo. Entonces, ¿a quién le crees? Esa es la parte que a mí me resulta problemática. Porque sí, lo otro, dices, bueno, ok. Pero aún si fuese así, pues primero deberían de decir, de decir, ok, este es el nuevo mecanismo, va a esta decisión y estos proyectos que vamos a manejar de esta manera. Es si que no va a pasar como desabasto de medicamentos. Que de repente dicen, ah, pues ya no vamos a comprar de esta manera, vamos a comprar de esta otra. Pero, pues, aunque lo quieran hacer muy rápido, eh, pues se quedaron con un desabasto por varios meses y... Todavía no eh, hay problemas para, para las medicinas de cáncer, ¿no? eh, Entonces, pues, sí, mi preocupación que? es que suceda lo mismo. Entonces, no sé, mis colegas del sinverstado andan, eh, pues, con una incertidumbre enorme porque ellos dependen de, de su fideicomiso para operar. Entonces, estaban contemplando hasta cerrar el porque Entonces, que no, no vamos a poder pagarle al personal... Eh, de pieza de, de, de entender más y y pues qué haces con uh -huh. esa gente no eh, y, y, y después ok, ah pues sí ya encontramos el mecanismo para pagarles no seis meses después y pues la gente necesita pagar renta necesita comer necesita pagar colegiaturas eh, qué eh, simplemente por hacer las cosas al revés primero deberían de sí como que no pues. Esto de esta manera Vamos quitando los fideicomisos ¿no? que, que también no, no sé cómo se vaya a aprobar si, si las cámaras Aprueban la desaparición de los fideicomisos Eso quiere decir que, que Son efectivos a partir del día siguiente O en el En, en la propuesta va a estar especificado que okay, tienen tantos meses para arreglar Sus asuntos y entonces eso le daría cierta continuidad. Eso, eso es algo que no sabemos y es de lo más importante que, que deberíamos de saber. Sí, como que se siente, y es muy frustrante, se siente que todo esto está ocurriendo como sin un plan preestablecido y como medio, como medio ahí cala y se va. Y, y no es tan fácil, o sea, no es nada más claro como lo que decía. Este dinero significa la vida para muchas personas. No es nada más como un ente teórico que puedes mover sin pensar que no hay consecuencias de estos movimientos y hacerlo sin un plan, que lo de los fideicomisos, ¿cuánto tiene? ¿No? ¿Cuántos meses? Como que reestructurar pues, todo lo que depende de esos fideicomisos en el tiempo a partir del cual se, se les ocurrió que había que deshacerlos, no no, alca no alcanza. <risa> o sea, no hay, man no hay manera. Sí, sí digo, se anunció desde el año pasado. Que no. Hola de nuevo. Al parecer Instagram decidió que ya habíamos hablado mucho de que ya estuvo bueno. <risa> pues, pues si quieres ya nada más para cerrar o concluir. Seguro. Eh, bueno, obviamente si a un le, le preguntas si hay que invertir en ciencia, pues puedo decir que sí. <risa> eh, y pues creo que cada vez hay más trabajo en difusión de ciencia porque pues, precisamente si no hay difusión pues como que estamos en nuestra burbuja y, y la mayoría de la población pues ni se entera de que estamos haciendo lo que como dicho raro sí. y, y pues lo que tú estuviste haciendo en creadores universitarios pues contribuye a eso no y, y pues lamentablemente ese programa pues, ya no terminó Está en una pausa, okay. indefinida. Bueno, ya, ya, es que... Veremos que, ya veremos en qué se traduce eso, pero sí. yo tengo la esperanza de que sea un espacio que vuelva a encontrar rumbo, porque sobre todo por el, por el tema del, del acceso que teníamos a lo que se está haciendo en la UNAM, estaba increíble como poder, neta, pues teníamos acceso a todo, es el centro más importante de producción de ciencia y cultura del país, y teníamos como puerta abierta a todo lo, lo que quisiéramos estaba increíble yo, yo confío y, y digo veo que pues cada vez hay más divulgadores eh, muy, muy capaces y talentosos que, que pues digamos están ayudando a, a transmitir qué es lo que hacemos no porque también si no se conoce qué es lo a qué se dedican los científicos mexicanos y para qué sirve pues va a ser muy difícil que haya apoyo para la ciencia ¿no? y, pues, pues, no sé, se la pasan en la playa o no sé qué es lo que hacen, ¿eh? es que ¿no? Con, con dinero hay que quitárselo. Y entonces, es, es, es gracias a la, a la divulgación que, que, pues, también podemos aspirar a, a que haya pues más ciencia y tecnología en, en México, ¿no? Eh, y, y, pues, digo, Muchas veces las crisis tienen efectos positivos. Entonces, en la comunidad científica, pues muchos colegas dicen que muchos están dejando como que ple pleitillos que tenían antes y se están uniendo pues precisamente para defender eh, pues los presupuestos y los mecanismos de financiamiento y demás. Entonces, pues si a final de cuentas terminamos con un sistema científico más fortalecido de lo que teníamos antes, pues era algo positivo. Eh, pues obviamente sería deseable que, que, que no sería, digamos que, que las cosas se dieran de manera más tersa, ¿no? Pero pues muchas veces si uno no lucha por su, sus ideales, pues infinitamente van a caer del cielo. Lo que tiene, que, lo que tiene también que, que salir de aquí, espero, es... Eh, Además de estas alianzas entre, entre, entre científicos y solución de problemas históricos, como también una, una presión constante por parte de la comunidad científica, por, no solamente como por un mayor presupuesto y una mejor ciencia a nivel país, que es evidente que se tiene que buscar, sino también de alguna manera como una presión, no sé si nos toca a nosotros o nos corresponda, pero de alguna manera siento que sí, también como una, como una presión a, a mejorar la educación científica de México, porque al final todo esto pasa porque México no tiene buena cultura científica y en general porque tenemos unos problemas de educación catastróficos que habrá, habrá, habrá que ver cómo se, cómo se empiezan a resolver pero yo creo que como comunidad tenemos que, que, que empujar mucho por más y mejor educación en temas científicos y en, no solamente en temas científicos, pero también en, en términos de lo que implica pensar de manera científica, ¿no? Como buscar una educación que no sea de memorizar y nada más, como la maestra escribe en el pizarrón, sino qué sé yo. Buscar educación que esté orientada a solución de problemas, a pensamiento crítico, a evaluación de información, a, pues como educación como se está impartiendo ya en muchos otros lugares del mundo que tienen una mejor cultura científica también, y tienen una, como una, una mayor cultura educativa. Siento que esto está pasando un poco porque México es un país que no entiende de ciencia a punto, como no entendemos de un montón de cosas. Y hay que buscar también nosotros como, como comunidad, no entiendo tampoco cómo lo vamos a lograr, pero que cambie la manera en la que México está educado para poder incorporar a la ciencia de una manera mucho más natural en la mente de los mexicanos, y que no sea como de cada sexenio tener que tener la batalla de explicar otra vez por qué la ciencia es importante, y qué es lo que hace la gente que se dedica a esta, y por qué necesita presupuesto, y por qué es sinónimo como una mayor ciencia y tecnología a un país con más desarrollo, ¿no? O sea, es, es francamente agotador que en la educación mexicana esto no se tenga claro de inicio. Sí. Y, pues, y por supuesto, la divulgación de la ciencia tiene un papel súper interesante en todo esto, pero no puede caer nada más la responsabilidad en la divulgación de la ciencia porque esta no es... O sea, la ciencia que se divulga, la gente que tiene acceso a ella, es porque voluntariamente dio o un clic o le puso play o algo como que tuvo una acción que lo llevó a consumir ese contenido y para eso ya tiene que haber un interés previo entonces no necesitamos también que en los pasos anteriores este interés este interés se desarrolle ya sabes no que o sea como que como confiar en la gente es bueno usar pues un montón de contenido increíble de divulgación científica allá afuera pueden por favor pasar a consultarlo y tener una mayor cultura científica porque ustedes así lo decidieron bueno, qué increíble que así fuera, por supuesto. Y hay cosas bien padres para que la gente que esté interesada consulte y aprende, aprenda y se enamore y, y empiece a desarrollar como otro tipo de visión del mundo. Pero la neta es que si esto no viene desde atrás, la cantidad de personas que den ese paso voluntario va a ser muy menor. Entonces sí. hay, hay que ver cómo también nosotros es como, de, sí presupuesto, pero también sí una mejor educación en términos de, de ciencia y tecnología, en todos los niveles. O sea, a mí me parece preocupantísimo, por ejemplo, que en otros países del mundo ya estamos teniendo niños que aprenden desde la más tierna infancia a programar. Sí. Y en México, o sea, como de... ¡ah! A ver si por lo menos como que pueden aprender a leer correctamente. O sea, es como una cosa de una, de, de una, de una desventaja desde el inicio que da muchísimo coraje. Inclusive, pues, sí que... sí, bueno, no hay yo cómo lo vamos a hacer, pero a mí me parece sí que... fundamental. Hay, hay muchas iniciativas que pues, tratan de subsanar eh, pues, estos huecos del sistema educativo, ¿no? que obviamente deberían de, de llenarse. Lo cual también es momento para promocionar mi, mi curso masivo de pensamiento científico en Cursera. Este, ¿Dónde, no, ¿dónde, lo, ¿Dónde lo, en Coursera pero dónde está el link o okay? qué? O sea, ¿dónde le da clic uno? Eh, Cursera.org, okay. ahí buscan pensamiento científico. Y también es momento para promocionar Mandarax y alguna otra cosa. Se encuentran en todas sus plataformas consentidas de streaming. Y este en patreon.com patreon.com.ar mandarax están también otros episodios. Y además una eh, introducción de por qué es el Patreon de alguien está padre. Es cierto. Sí. Pues, Pues, muchas gracias Laura. No, hombre, muchísimas gracias. Creo que las conversaciones que estás teniendo en este formato están padres. Veo que, veo que no soy la primera, escuchando tu cuenta de Instagram. Pero creo que es bien importante que se tengan y aprovechar justo que tenemos una plataforma que antes no teníamos vía redes sociales para tocar este tipo de temas que son fundamentales y de alguna manera brindarle a la gente que nos sigue una perspectiva nueva, quizá que no habían visto sobre temas. Que al final nos, nos corresponden a todos y son parte de nuestra, de nuestra vida y de nuestro futuro, ¿no? Entonces, qué Adiós. chido. Gracias por la invitación. Sí, bueno. Que estés bien. Hasta luego. Adiós.